Quiero, quiero, en este momento, eh, con, con el, la anuencia de, de director ejecutivo aquí, el llamado Marcos. Rosa, eh, plantearle, porque en los en chats de la maestría de Derecho Constitucional y otro que, que a lo que estoy suscrito, ah. se está tratando el tema de el abogado Junior, quien se vio a, envuelto ayer en un incidente en de justicia. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Él estaba en una audiencia de tránsito. Uh, se estaba conociendo un incidente que la magistrada lo falló en su contra. Uh -huh. Él uh, esgrimió sus razones, la magistrada entendió que él cometió un delito de audiencia porque le faltó el respeto y mandó a que lo trancara. Y que la una mala palabra me dice. No no no no tengo, no tengo ese, ya, ese eh, tipo de. Una, eh, va a ser un poquito jocoso le estaba en una audiencia de tránsito y chocó con la jueza. Sí, exactamente. Sí, sí, Así y que, mismo fue. que le de que le la, Según <risa> me informa la una salió, mala palabra. Cuando salió <risa> sí eso ya es una especulación. Cuando salió la policía que quizá lo que yo puedo cuestionar no se lo llevó de la mejor manera. Yo pienso que y es, pero la jueza no pero, tiene la culpa Pero tenemos la imagen no, ahí. Sí, bueno, no la, la tenemos, muchachos, sí, la, la, la imagen pueden pasar. ahí, para que la coloquemos. Eh, la pueden pasar. Joani, eh, yo digo que, que no de buena manera, no porque no primero pues sí, se afecta a tu imagen profesional. Él tiene pero se resistió. No digo, no, tiene pero ok, se resistió pero él es un abogado que está, junto está con en el ejercicio lo ven todos los días y ellos, sí, se y ellos lo ven todos los, todos días, los, días, todos los días yo sí, veo sí, que están hablando hay... con él y, okay, que lo, y le pidieron que lo acompañara y lo que doctor, quería decir sí, lo que quería abogado, decir también. es que pero él no se negó a ir, tengo entendido no el bueno, colegio el colegio de abogados él iba a caminar y el mayor se le puso de frente lo que y, quiero decir bueno. es que el colegio de abogados fue fuimos y nos reunimos ayer inmediatamente con la magistrada eh, pedimos que nos los entregaran, nos los entregaron, comenzamos con él y el asunto fue solventado eh, para que no, no pasara no. A mayores, el asunto no, no, no. está no es. exacto el asunto no es el video, está resuelto, eh, el colegio intervino no, no, no. en eso, eh, de la misma manera que intervino para apoyar a, a Aguaca Fernández no, no, no. en su situación. Y básicamente eso, solamente fue un malentendido ahí, en la audiencia. Miren, ahí le están eh, aparentemente pidiendo a él, eh, mira. Mira, a ver, él va a agarrarlo mire, y es lo que le dice que no lo toque. No, pero están hablando, primero están hablando con él. Sí, pero el tipo va y, y, y intenta agarrarlo. ¿Qué le, qué le cuesta? Llevarlo, decirle camine, doctor, vamos. Y lo ve todos los días. Ahí. Exactamente, no, vamos, no es camine, el vamos y, y, Tú sabes, Mira, en, en materia no de tránsito. Si lo, lo que pasa es que la, nosotros somos una sociedad violenta. Claro, Exacto. Y la policía es un cuerpo que está hecho, eh, eh, lleva en su gene el asunto de la, de la violencia. Mira, el policía dominicano no tiene, fíjate que el policía dominicano no tiene ninguna opción. La única opción que tiene es una pistola. Y Pero esos policías también son muy decentes. Eh, Mire esa cara que lleva él ahí, eh, eso es una cara de vergüenza, de impotencia, pero si le están pidiendo que lo, que lo saca, pero qué es lo que tú dices que le están pidiendo. Si a él le están pidiendo que le acompañe mira, porque ya, fue ya, eh, eh, ya, ya, ordenado por la jueza, creo que él no debió mira, entonces, porque se ve ahí una resistencia nosotros todos, de parte de él, mira, es lo que yo puedo debemos ver. debemos de estar en los zapatos de Junior, Atiende. Pero en la forma que él lo está planteando. Ve, ve, mira, mira Entonces, él, va ir, ir, lo, él va a ir. Lo, lo, está lo que pasa claro, es que quieren pues llevárselo. Se está, se está resistiendo. Mira, se resiste claro, cuando vienen oh, y no Mira, están mira, mira, mira. Es que espera. Mira, para... ya, ya, ya, Ajá. Yo repudio. Manoteo, yo repudio claro. en todas sus partes la acción de los policías judiciales. Ay, Dios, Aunque Dios, ese claro. es su deber de preservar. Pero Junior no representaba ningún peligro en ese momento. Claro que no. Y el hecho de que él decidiera en qué forma iba a ser detenido ciertamente que pone entredicho la parte de la autoridad no podemos permitir que sea violente porque somos parte de este sistema y nos vemos la cara a diario claro, son bien. abogados bien. Y, él, y te voy a decir una cosa no iba a pasar a mayores como sucedió Sócrates lo está planteando sí. yo lo que creo es y se lo he dicho a los propios policías tienen que tener astucia. Ustedes están trabajando Ay. con un tipo de profesional no solamente que un de tanto eso, conoce derechos, claro. conoce interese, y buenas. Buenas. Buenos días, buenas. adelante. Mira, eh, habla Pacheco. Adelante, Pacheco. El, el oficial que lo, lo manoteó primero también, es bien violento. Él y yo tuvimos una discusión eh. un día al entrar, y el otro jovencito más blanco de los dos, Obviamente, a que esta gente debe ser educada para tratar con todo tipo de personas. Entonces, sí. si había ciudadanos? una orden de apretamiento, que es lo primero que yo entiendo que debería haber, porque no solamente porque fue el juez que la jueza y su no, pero fue la... la invocó, y debió decir, mire, eh, sí. tenemos estas instrucciones no por favor, acompáñenme a, estar, a la fiscalía donde sea, y de seguro, si el colega no iba a poner ningún tipo de resistencia, esa es la forma agresiva con que los militares en este país están acostumbrados a, a tratar a la población ese yes. este es el punto de inflexión <coughs> que hay ahí gracias Miren, por tu si participación yo yo difiero ¿Tiene de la que posición. Que es que tiene no estamos. Permiso, ya, ya. Uh -huh. Que siempre la cosa mala quieras apoyar. Hasta eh, <risa> la televisión. Es <risa> Pero usted se está expresando, Pacheco. Espérate, espérate, Yo tengo el mismo derecho <risa> que tiene <risa> usted a pensar en una forma Yo tengo el mismo Vamos derecho para a pensar que terrine, a Vamos ¿terrino? a esperar que termine. Pacheco, termine Vamos a esperar que termine y tú. ¿Tú lo malo quieres defenderlo, ya, ya? Dame tu Yo tengo derecho a opinar. Entonces, usted igual, pero igual que, que yo, Pacheco. Me pero déjalo que te termine me y luego Porque recortas. si tú le quieras, quiero meter la cuchara, viejo. Pero, pero diga lo que va a decir, porno. Pacheco. Diga lo que va a decir. Entonces, que usted no tiene más derecho que yo, ni yo más que usted. diga lo que usted va a decir. Concluir. No, no, no. esto es comunicación. Entonces, yo lo que creo que es esto. Hay que respetar el policía si tiene la orden y si tiene la autorización. No porque lo diga quien lo diga. Ajá. Eso es lo que dice la ley, hermano. Entonces nosotros no podemos... Someternos a cada vez que un superior o un funcionario quiera hacer lo que le dé la gana con cualquier ciudadano. Bien, esta bien vaina es que acabaron en este país, cuéntelo, amigo. Gracias por gracias Yo difiero de la posición de respeto, naturalmente, la, la posición de cada quien, la de los compañeros acá en el set, como también la de Pacheco. Ahora bien, lo que se puede observar en esa imagen, según lo, mi perspectiva, porque yo no estaba ahí, es que con él están conversando. Con él, ya a raíz de una de una orden de un juez que lo ha mandado a poner bajo prisión, ¿verdad? A él, y quisiera que me lo pongan en el principio, muchachos, con él están conversando en principio. Pero no, no se justifica. Pero, que pero, lo pero, pero, pero déjame terminar la idea. Pero miren, atiende, atiende, atiende, Con él están hace, conversando, con él están mira, conversando. Mira, mira, con un esposo en una esposa. Pero por favor, pero, le quiere poner bajo prisión. Pero, una pero hablar. Pero que señores, mire, mire, mire. Eso es un protocolo pero, pero, incorrecto. Mira lo, mira lo que ustedes hacen, mira lo que ustedes hacen. No matamos a ah, Cuando tú estás expresando tu punto de vista, yo no te ataque. No pierda tiempo y hable, con, con tu punto. Bueno, precisamente, pero precisamente, porque si exponer. Pero conmigo, vamos, sigue. Yo te entendí ya lo que tú querías decir. No, no, no, no. Olvídense de eso porque así no se puede hacer okay, comunicación. Ok, ok, tú no puedes hacer sí, comunicación. Mire, miren, miren lo que pasó. No miren lo no, que, que, que pasó durante el trayecto. Entonces, el Durante el trayecto en que llevaban a Junio Durante el trayecto que llevaban a Junior hacia el cuartelito que queda ahí no. abajo, él le dijo varias veces a los policías: pero suétenme. No me empuje. Pero yo estoy aquí todos los días. Pero él pudo con irse el caminando. Audio, con te él te lo dijo, A lo que yo me suerte, refiero. Que él, me, o sea, lo, ¿Para qué aplicar esa violencia conmigo? Que soy un abogado que estoy aquí todos claro. los días. Sí, escúchame, diarios. Sócrates. Sí, saben el, quién escúchame, soy yo? Sócrates. A lo que yo me refiero es que cuando la, los policías se le acercan, porque se le ve que están conversando con él en principio, él inmediatamente, si hay una orden de un juez ya, debió irse caminando y acompañarlo. Sí, sí, no se preocupen, vámonos. Pero a él se le ve, mira, mira, que se está resistiendo al arresto. Hey, no hay otra forma, yeah, yeah, yeah, yeah. Déjame explicarte por qué, tranquilo Oye, para plantearte sí. un punto de vista, Vamos una idea Ese palacio, ayer, estaba lleno de camarógrafos sí. Es posible que Junior quisiera que ese gesto Que significa una vejación para un abogado No fuera grabado y quisiera hablar con la cámara Y quisiera decirle, muchachos, no me graben sí. Déjenme el espacio de que yo de respetar mi dignidad sí. de irme te... Porque es un problema de una simple audiencia y la policía pudo haber colaborado Señor, con él. Porque no es un delincuente. No, no pero que nadie no, está diciendo no, que es un adiós, delincuente. Adiós, ¿Cómo no, le van no, a poner una esposa? esposa? Eso es lo más denigrado no, no, en o sea, la vida: loco, es que te pongan una esposa. Adiós, pero claro, No, no, sí, no es, no, es una cosa. Con esa mira, muchachos. Con cosa yo no estoy de acuerdo. Pero mira, mira, le pongan como un Con eso yo no estoy de acuerdo. Ahora Oye, bien... A, bien, a mí me pasó eso ya, en La Vega. No se merece en la vega, yo un la trato tan vejatorio un abogado. Una, una jueza se pasó conmigo y yo le dije de todas las juezas. Y me mandaron a buscar presos. Preso. Preso. Y tiene la, cuando la, el policía fue a subir a la bajarme del estado, yo le dije, ten cuidado si me ponen la mano. Uh -huh, uh -huh. Y tuvieron que mandar a buscar a la patrulla. Sí, porque pero... en el momento en que tú eres objeto del poder uh -huh. de un juez que te dice, tránquenlo. Óyeme... Tú como profesional y con la imagen que tú tienes, tú dices, bueno, estoy pasando un problema, bueno pero es tal, difícil, eh, de, y con esa cámara ahí de, adelante de de, ti, de cierta forma ellos están, son lo que, lo que están realmente eh, establecidos por la Constitución para ordenar el arresto no, de una persona. Pero nadie está diciendo que de, no, lo hey, que hey, estamos cuestionando hey, es la... Flexibilidad. Pero no podemos nosotros tenerlo, tampoco lo, satanizar lo policía, a esos a eso policías. Nadie lo está satanizando porque, porque, ah, porque diciendo, se, excedieron, se excedieron. Se excedieron. Se excedieron, profesionales, se excedieron profesionales, profesionales. Profesionales. Se excedieron. Que que... Los delincuentes. Los delincuentes que ellos transitan a diario cuando van a conocerle sus audiencias tienen un protocolo. Pero en el caso del protocolo, y eso no es común. ¿Qué tiempo teníamos no, no, no. que no veíamos eso? Nunca lo habíamos visto aquí en esto. El... ¿Te ¿Te tenemos una llamada, ¿Te ¿Te tenemos una llamada? ¿Te ¿Te lo buenas. Tira. Adelante. ¿Súbalo? Adelante. ¿Súbalo? No, no hay audio, ¿Súbalo? por favor. Espérense, que no se oye. Francis, quiero oír bien. Así que no yo de, No, yo defiendo lo que yo... Que no defienda lo indefendible. Yo defiendo que lo que quiero. yo creo... Uh, eh, yo defiendo lo que yo creo y lo que es estoy entonces, viendo ahí es el contexto yo no estoy diciendo ni que uno ni otro tiene razón estoy viendo el contexto en función de lo que yo veo esa es mi opinión pues Junior tiene nuestro, nuestro respaldo aunque claro. no es la parte porque lo que se da en el debate de un tribunal es muy es muy probable <risa> que, que la juez se sintiera atacada e irrespetada en esa parte nosotros tenemos que guardar... Pero tú supiste una que fue lo que supuestamente le voció. Hay a una la jueza. distancia. Entonces, entonces, cuando esto sucede, sabemos también que el abogado tiene que tener comedimiento, que cuando una, llamarlo, abogado, cuando una juez da algo, una decisión, Adelante. tú tienes la, la opción de, de oposición bueno, y de todo. Sí, Much buena. Gracias. Oye, quiero decirle algo. Adelante, dígame. A Francis y a, y a Sócrates muchísimas gracias. Que por ustedes dos está el centro comunal del ensanche Duarte. Ah, está qué Terminado, bueno. pero le faltan los hierros. Así que ayúdenme porque nos lo van a entregar sin los hierros. Y tú sabes cómo está los opillo. No, no, a... tenemos que gracias. preservar la inversión. Vamos a que ella solucionar eso. Muchísimas gracias. Y gracias. Ya, este, ya, ya, el panel está muy bonito, pero ya ya lo dañaste. Oh, okay. <risa> sí, Agradecemos sí, la oportunidad ese, de poder, poder ser sido eso útil. Eso, me Muchas me gracias aceita. por yo su yo llamada. Yo no vengo a caerle Muchas bien a nadie su su a, convencer a convencer a nadie. Yo tengo una cabeza propia y un guasar, cerebro que guasar, funciona guasar, de manera independiente. No, pero yo tengo que responder. Vamos a ir al WhatsApp. Como se merece. De la, la manera que ellos, que, ellos, que, ellos, que ellos intentan no agredir. que intentan De esa manera yo les respondo con altura. Vamos al Vamos al WhatsApp. Pero está tranquilo, Sócrates, ¿Qué, qué no? ¿Qué eso, Dejalo, afecta, que no, que eso Déjalo que no me que él no. Quiere, déjalo, que, que manda, él quiere responderlo todo, yo, que lo responda. Eso es mi deseo, responder. Exacto. Si ¿sí ella me ataca, yo también le respondo. Eso no ¿sí? es ataque. Eh. Claro, pero oh, ahí si no, lo, lo daño. Hay, lo hay, lo hay, lo a hay, y hay unos comentarios sobre lo que estábamos hablando. De tema haitiano y de la... Me dice, buenos días. Yo no estoy de acuerdo con que se maltrate a los inmigrantes. No, para nada. Pero a Yerjan que se lo lleve para su casa todo si lo mantenga él. Tú ves, Apuesto un que se tiene una familia en Estados Unidos. L Luis Lionel dice, buenos eh. días, díganle a Yerjan que se lleve 20 haitianos para su casa. Ey. Ricardo Tejada, lo que tú recibes, en relación Yer. a la pregunta del día, eh, eh, recordamos la pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con el voto automatizado? Dice él. El problema es que aquí manipulan todo, estoy de acuerdo Ay, con la modernidad. Sí. Sí. No con el fraude. Especialmente sí. los medios de comunicación que no hay mucha gente manipulando. No estamos preparados sí. todavía. No estoy de acuerdo, dice Leonel Ricardo. Ay. Esther Vargas dice. Totalmente de acuerdo, debemos ser humanitarios, solidarios, sensibles ante los necesitados así Dios lo quiere y no los pide pero su misma palabra nos dice que debemos regirnos por las leyes del hombre, sin documentación nadie puede estar en un país sí, eso ayudémonos, correcto. pero bajo las leyes, pues un bien no puede traer todos. Claro, eso es correcto, ah pues entonces no podemos traerlo a todos vengan todos como claro que vengan entren con voy. su papel y que dijo, ah pero esto es una promoción de Yanira sí la abuela, entonces, vuelala, no no, vuelala no, no, no, no, sigue, sigue, sigue. No, no, no, no, no, no, no, no, no Es un mensaje, mensaje Hay que apoyar el emprendedorismo sí. Mensaje, mensaje Es Ramón no es empresa. Flores desde Vista al Valle Dice, el problema de Haití y los hermanos haitianos Se ha agudizado más por la culpa De los mismos políticos y funcionarios haitianos Y aquí tenemos más haitianos Ilegales por la irresponsabilidad De, de estos gobiernos Nuestros, al mantener una frontera imaginaria En el 2011 le llegó a Haití unos 10 mil millones de dólares Y tanto dinero no se ha visto las grandes cosas que hicieron bueno. El más responsable de la situación haitiana En RD es el mismo gobierno bueno. William Ureña dice, buenos días La verdad, su programa me encanta Los temas que tratan son muy interesantes Pero la verdad que las opiniones de Yerjan. Eh, son aquí. encerradas, son muy encerradas solo ay. busca eh, la son contra, diferentes. busca la contra a todos, que son diferentes en todo lo que tengo mirando el programa nunca he estado de acuerdo con Aprobación ustedes contenido. pero mucho menos nos, con nosotros los televidentes al no, contrario, lo que, lo que insulta soy. y no deja hablar a nadie, no, yo no insulto a a nadie el que ha recibido insulto aquí soy yo el el que ha recibido a William a William y Ureña el que ha recibido ay, insulto aquí es sido yo solamente por hacer ejercicio. Vamos a seguir. Prima, vamos a dejar ese resentimiento. mejor, que es un muchacho. Porque la gente lo que sabe es insultar y no debatir. Francisco García, bueno, los policías de este país no tienen ninguna clase de educación. Son bestias. Métalo en saco ahí. Así que somos. María Paulino dice, Yaryán. Estudie geografía. Ay, en cuanto ay. a migración, usted no puede comparar a USA con RD. Ah, ¿no? USA tiene 9,000... 9 millones, ni yo sé, me voy a tocar estudiar, kilómetros cuadrados ¿Y? de tierra y, y 469.496 kilómetros cuadrados de agua. En cambio, RD tiene 48.440 ¿Y qué es eso? 440. ¿Y qué, qué, qué deja eso con eso? Y aquí... ¿Tamaño, la ¿El tamaño? Sí, ¿El es que tamaño? Tenemos una llamada, lo, lo que México. terminamos es de geografía. Pero, Tenemos llamada, adelante. Aloo, adelante. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. ¿Aló, adelante? buenos días. Adelante. Buenos días, Le escuchamos Sí, si es en torno a lo del abogado, que, que Ajá. yo veo que todo el mundo y la ciudad está de acuerdo con todos los abogados, con Sócrates, y todo toda la opinión ha sido única, uh -huh. solamente el eh, eh, que tiene la camiseta blanca es el único que está en contra, Ah, yo tengo que estar a favor entonces, no no entonces yo tengo que estar a favor entonces, porque usted quiera que yo esté a favor yo tengo que estar a favor de, de lo que piensa la mayoría, o sea yo tengo que, yo tengo, yo tengo que irme con la mayoría. Gracias por tu gracias, participación gracias. Muy, ¿Cuál, amable, ¿cuál, muy amable, muy amable, muy amable. Cu ¿Y cuál es el aporte que le hace? Porque ya, tú hablaste ahorita del, del grado de, de, de delincuencia, ya, delincuencia. delincuencia en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, bueno Unidos. vámonos a la pausa, mis amigos. Sí, claro, regresamos, regresamos en breve. Hay más contenido del programa. Claro. No se vaya. Ay, ay, ay. Miren, cuando yo.